¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Calo. IES. Esta semana Lizos California organizó un entrenamiento de comunicación para cientos de líderes que trabajan muy de cerca con diferentes comunidades vulnerables a través de todo el estado de California para llevarles información que es valiosa para saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Este entrenamiento realizado durante dos días fue una gran oportunidad para que los socios de Listos California establecieran relaciones, compartieran sus experiencias y recibieran más herramientas para que puedan ayudar a las comunidades más vulnerables del estado y que sepan qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Y tras varias semanas de reuniones y coordinación con autoridades de los condados afectados y rescatistas, S está implementando medidas para proteger a la comunidad de Corcorana amenazada por más inundaciones, producto de las lluvias y nevadas, reforzando y elevando el dique en esa zona. De igual forma, recuerden que residentes y propietarios de negocios en los condados Kern, Mariposa, Monterrey, San Benito, Santa Cruz, Tulare y Ptolemy que fueron afectados por las tormentas pueden solicitar ayuda en la página DisasterAssistance.gov llamando al 800-621-3362 y utilizando la aplicación de FIMA en sus teléfonos inteligentes. Estudiantes de la preparatoria Gateway Community visitaron las instalaciones de CalOES para conocer más sobre el trabajo que realizamos durante la temporada de incendios y sobre el sistema de ayuda mutua líder mundial en su categoría. Para conocer más historias, visite nuestra página news.caloies.ca.gov y síganos a través de las redes sociales.